Bueno, primero que todo muchas gracias por, por su presencia, por responder a estas invitaciones porque nada más participando y escuchándonos para nosotros ya significa un gesto de solidaridad muy especial y muy grande. Entonces gracias de manera muy especial y Paco, Arancha y las personas que, que nos acompañan hoy aquí. Eh, como decía Paco en la presentación, mi nombre es Álvaro Vega, eh, llevo, vamos a completar dos meses aquí. Eh, mi historia, muy brevemente, sería decirles que empecé siendo obrero del sector siderúrgico, metalúrgico, en el suroccidente colombiano, eh, en una empresa de una multinacional de nombre Gerdau. Eh, empecé mi labor desde muy joven allí, desde los 20 años, y estudiando ingeniería. Me gradué de ingeniero mecánico y pasé a ser un mando medio dentro de la empresa. Estuve controlando líneas de proceso de calidad, y eso fue en el año 95 y después de cinco años de estar vinculado a la empresa empecé a darme cuenta de los atropellos y cosas que, que la empresa estaba haciendo y que me querían colocar a, a que justificara esas injusticias y esos atropellos contra algunos trabajadores y llegó un momento en que me encontré con unas situaciones para las que definitivamente me di cuenta que yo no me podía prestar y me quedé ahí en una encrucijada y me tocó que meterme al sindicato para que no me echaran para que no me despidieran, más o menos esa fue la historia y termino vinculado al sindicato en el año 2000, ya llevaba cinco años en esa empresa pero era un ingeniero, era un mando medio y eh, resultó en un cargo secundario en el sindicato y empiezo a estudiar eh, ciencias políticas me hice politólogo, empecé a sensibilizarme y a estudiar la... La ideología de la lucha de la clase obrera y el movimiento sindical. Entonces termino de ser un, un ingeniero frustrado a convertirme en un sindicalista que va descubriendo una vocación que no, que no sabía que tenía y en algún momento, en el año 2006, eh, no llevaba un año y me dan la presidencia de la organización sindical pero me la dan porque han asesinado a un compañero de la directiva han tenido que irse exiliados dos compañeros más es un sindicato que acusan de ser de, de tener a de miembros activos del ELN y es un sindicato que es un referente en la región porque es el que está metido en procesos sociales, en la comunidad hacen eventos en la sede sindical, es el sindicato que lidera muchas cosas importantes y se estaba en la mira de, del, del accionar paramilitar y, y tiene muchos enemigos sin entender muy claro la responsabilidad que tenía más motivado por esa, ese, ese deseo de querer hacer más y de figurar asumo la presidencia del sindicato en el año 2006 eh, y eh, alcanzo a durar dos años ahí se vienen de inmediato algunas amenazas y persecuciones pero Sigo en mi carrera por, por eh, seguir avanzando. En el año 2008 me postulan para ser miembro de la directiva de la CUT. La CUT es la federación sindical más importante y más grande en el país, pero está dividida por regiones, por subdirectivas. Eh, como acá creo que comisiones o UGT, ¿no? que es eh, por ejemplo en Cantabria hay una secretaría general, pero allá es presidencia. Eh, pero también hay una presidencia nacional. ¿no? Entonces asumo la presidencia de la, de la subdirectiva del Valle del Cauca y creo que es una de las experiencias más grandes y más importantes que tengo en mi vida sindical. En el 2008 asumo esa responsabilidad y, la, y conduzco la presidencia de esa región durante cinco años. Creo que ahí empieza uno de los capítulos más difíciles de, de mi vida como líder sindical. Eh, empieza la persecución y las amenazas empieza el hostigamiento muy fuerte pero empiezo a ver cómo matan dirigentes con los que me reúno, con los que trabajo llegan a la sede sindical y nos la llanan, nos maltratan, nos detienen y empieza esa presión tan fuerte pero ya, o sea, no es que empiece sino que la empiezo a sentir yo pero es algo que ya venía desde varios años atrás lo que pasa es que ya la estoy viviendo en carne propia porque soy la cabeza visible de, de una organización que está muy perseguida hasta ese momento yo creo que voy asimilando la magnitud de, de lo que significa en lo que ya me metí, en lo que estoy metido. Y también me doy cuenta que el panorama afuera no es muy, muy sencillo, no es muy fácil. Hay momentos en los que uno dice, bueno, voy un paso a un lado, o sigo, qué hago. Pero tengo que tomar una decisión. Y ahí hay unas dificultades que, bueno, yo creo que se aproximan un poco a lo que han dicho mis dos compañeras. Ahí tengo unas dificultades de tipo familiar porque la familia dice, bueno, decida, o sigue usted allá con esa, con esa lucha suicida en la que está metido, o, o su familia, porque no nos puede colocar aquí en el medio de esta situación. Y eh, uno procurando, dándoselas de inteligente, manejar todo al tiempo que no se te salga de las manos, de un momento a otro vi que en el año 2010 se empezó a, a dispersar mi familia, se empezaron a alejar, y eh, me doy cuenta de la, de la magnitud, del riesgo en que estoy, del peligro y de la persecución de la que soy objeto. Hubo un momento en que no había días en que no sacaran en las noticias temas relacionados con, con lo que hacíamos y, con, y conmigo en lo personal. Estoy hablando de una época en la que nos estaban cerrando muchas empresas y estábamos peleando contra un modelo neoliberal que venía muy acentuado desde los años 90, pero en este periodo entre el año 2000 y el 2010, damos una pelea muy fuerte para evitar todo este proceso de transformación y de reconversión donde las empresas pequeñas desaparecen, las nacionales, y vienen las multinacionales y estas, como corporaciones fuertes, someten, compran o desaparecen simplemente aplican estrategias para llevarlas a la quiebra donde teníamos muchos afiliados y muchos sindicatos importantes Así que fue una pelea de huelgas, fue una pelea de protestas, de tomas, Nos tomábamos sed del gobierno, del Ministerio del Trabajo, y allí en esas tareas, en esos años, hasta el año 2012, eh, tuvimos casi el 10% de los sindicalistas muertos de todo el país. Fue una matazón terrible la que tuvimos en el Valle del Cauca, desde allí se, se inician unas acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ese momento me cobijan con medidas cautelares por parte de esa comisión y algunos unos dirigentes más de la región. Y digamos que eso sirve como para que nos coloquen un esquema de protección. Pero no por voluntad del gobierno, sino más bien forzado por este organismo de la OEA. Y eh, eh, como para darle cierta, cierta respuesta a esa presión internacional de los órganos de derechos humanos. Seguimos realizando esa labor, pero en el año 2013... Eh, me postula al Valle del Cauca para formar parte de la dirigencia nacional de la CUT yo creo que esa es, esa es la aspiración de todo dirigente sindical en Colombia ser, ser eh, miembro de la dirección nacional de la CUT eh, y pues obviamente a, acepto la oportunidad porque pienso que me voy a ir para una región donde se baja el riesgo, en Bogotá, voy a estar moviéndome en todas las regiones y de cierta manera de, de esa forma lo asumimos en la región de que iba a ser un respiro para una presión que venía sintiendo del paramilitarismo en el valle del cauca pero también toca decirlo de un cartel del narcotráfico que en el norte del valle operaba y que también tenía control o era de su propiedad varias empresas las cuales eh, habíamos creado sindicatos y estábamos denunciando atropellos ahí laborales y no nos dejaban avanzar en la pelea sindical entonces esa fue, ese fue también otro enemigo muy fuerte que nos persiguió y yo creo que estoy vivo de milagro porque hasta ese momento estuve muy de buenas. Mataron gente muy cerca por cuestión de minutos y de una manera milagrosa yo eh, logré sobrevivir a algunas de esas situaciones. Ya en el año 2014 eh, viene ya un atentado siendo dirigente nacional de la CUT. El, asentado, el atentado me lo hacen en el valle yo no estoy viviendo en el valle pero regresando al valle en un fin de semana eh, eh, me abordan eh, saliendo de mi casa para una reunión en la Universidad Santiago de Cali y allí en ese atentado eh, fallece, muere uno de los escoltas otro queda herido yo también resulto herido eh, seguidamente la CUD me cambia el cargo por esa situación yo era el director de derechos humanos de la CUD nacional paso a ser el director del departamento jurídico y empiezo un proceso de recuperación me sugieren que salga del país no acepto, no quiero salir quiero en la pelea y quiero seguir asumiendo la pelea ante una, unos órganos de justicia bastante deteriorados en su imagen y en su accionar sé que estoy, estamos viviendo una realidad que aprendo, que la estudio y la entiendo es decir, 4.000 dirigentes sindicales asesinados en 30 años, el 85% de los sindicalistas son de la CUT, el 95% de los crímenes están en la impunidad, no hay ninguna garantía de nada, pero algo dentro de mí de manera terca y absurda me dice que no, que siga allí y que hay mucho por hacer. Y efectivamente dos años después, realizando mi labor jurídica en la CUT Nacional, recibo un segundo atentado, en ese segundo atentado iba a ser más bien como una desaparición porque la, como la acción de, del tiroteo y, y me quema la cara, el rostro me fue quemado con ácido y varias partes del cuerpo y perdí parte de la, de la visión pero fue como una respuesta, como una reacción de los agresores después de haber frustrado el intento de, de secuestro porque la respuesta del carro que venía atrás, yo andaba con un esquema de dos vehículos y el, escarro, el carro que venía atrás yo diría que la respuesta inmediata fue la que, la que no permitió porque a mí me sacaron casi la mitad del cuerpo por una ventana de un vehículo. Y eso que estoy diciendo pues está por todos los medios, está, o sea, me sacaron así, rompieron los parabrisas y me sacaron. Y a pesar de que andábamos armados, de que disparamos, de que hubo respuesta y reacción, de que hubo detenidos... <risa> Hay dos detenidos y entre esos dos detenidos hay un militar que acababa de llegar el día anterior de la costa y en menos de una semana los dejan libres y le dan un manejo de que era un, era un, un intento de, de robo, que se si iban a robar era el vehículo y que de, todo le cambian completamente la, la versión. Entonces eso solamente a manera de mostrar un ejemplo de, de qué es lo que pasa contra la dirigencia sindical y social. Yo sé que hay mucha gente que ha quedado así ha quedado simplemente como que lo intentaron robar o lo intentaron eh, otro tipo de cosas menos eh, lo que representa como líder y como dirigente el año pasado eh, finalmente, el año pasado ya en el mes de enero una advertencia ya como definitiva no solamente me involucra a mí, se llegan a mi casa intentan meterse a la residencia tumban la primera puerta, en la casa hay cámaras y hay rejas de seguridad y hay, cir hay circuitos de seguridad rompen la primera puerta, la tumban y tumbando la segunda puerta llega la policía del cuadrante, hay un tiroteo en la, en la casa persiguen a los, a los, a los eh, agresores, los detienen nuevamente y detienen el vehículo esto también está registrado en las noticias, en la fiscalía, en prensa, en todo y vuelven y dejan libres a los tipos, por segunda vez y dos semanas después a un hermano, en, eh, saliendo del trabajo, que es periodista y que me acompaña en las denuncias, me acompañó mucho tiempo en las denuncias y en el trabajo que hacíamos, también lo intimidan, lo abordan, lo lastiman mucho, lo torturaron, no se lo pudieron llevar porque estaba dentro del estadio Pascual Guerrero de Cali, él es periodista y estaba se acababa de narrar un partido, pero le destrozaron el rostro y, y, le, y le alcanzaron a, dar dos, a pegar dos tiros en el cuerpo. El, eh, mi hermano tuvo que salir también del país, mi familia está dispersa, estamos así un poco regados yo todavía, vamos a completar dos meses acá pero apenas estoy como asimilando esto, este cambio no, nunca he querido irme de mi país, dejar mi familia, mis procesos, la lucha me siento que como que es traicionar un poco y dejar solos a los que siguen jugándose la vida y el pellejo allá en Colombia pero también entiendo de que era, era el momento, que de pronto si, si no lo hago, tal vez, quién sabe qué estuviera pasando en este momento. Yo creo que ya a veces hay cosas que uno no las, quiere, no las quiere ver, pero que realmente están sucediendo. Y finalmente es decirles que por lo que yo he podido dentro de mi accionar sindical y dentro de mi lucha, tal vez esto incomode a muchas de las personas aquí presentes, pero tengo que decirlo. Este, este enemigo con el que hemos luchado, que se tapa el rostro, que les llamamos paramilitarismo y que detrás de él hay unas políticas de Estado hay unos oficiales, unos miembros del gobierno que han reconocido participación en estos crímenes pero más allá de, hoy, de ellos hay otros autores intelectuales que financian estas masacres que financian estos asesinatos de estos líderes y de estos dirigentes donde hay multinacionales, empresas y con mayor razón tengo que decirlo aquí porque estamos en Santander, es la primera vez que estoy acá pero dentro de estas empresas que han formado parte de, esta relación, de estas reuniones secretas que durante muchos años apoyaron económicamente este accionar paramilitar del que se benefician con el desplazamiento y, con, y, y, y frenando la, la, la pelea de resistencia social es el sector financiero del cual forma parte el Banco Santander que nació hace más de 100 años aquí, que lo quiere muchísimo seguramente la gente española por eso digo que puede incomodar pero que allá para nosotros representa un dolor muy grande saber que empresas muy importantes, europeas y americanas, algunas de capital de origen español, han ayudado eh, de una o de otra manera, han sido cómplices o han permitido o han aportado para que esta, eh, este accionar de, de desigualdad social y de persecución en Colombia eh, se dé. Y ojalá que esto quede registrado y ojalá que se replique. Ya llega un momento que uno pierde la vergüenza, y ya no le importa si, si ya hay tantas vidas que se han sacrificado ya, qué interesa una más o una menos Pero no nos vamos a callar y hay que decirlo Y, es, y dentro de esa, esa sensación de, de sentir la fraternidad y el afecto y la hermandad que nos ofrecen personas como ustedes Que nos acogen y nos reciben, que nos apoyan con programas como este pero también a la vez experimentar ese sentimiento de que también estamos en en donde hay unos responsables que ni siquiera les conocemos el rostro y el nombre pero que siguen, as, siguen actuando de una manera muy disimulada muy diplomática escondidos allá atrás y que mientras eso exista y mientras no lo cortemos algún día eh, esto no va a dejar de suceder y no van a dejar de, manda, de matar gente se acaba de firmar un acuerdo y el poco tiempo que lleva ese acuerdo entre gobierno y farc han matado ex guerrilleros como mataban dirigentes sindicales antes. Siguen matando a líderes sociales y ahora que las FARC no está, yo diría que la intensidad es mayor, porque cuando la FARC estaba, por lo menos en algunas regiones, se, se, se respetaba un poco con el, el accionar, la influencia de la guerrilla para que no mataran dirigentes en esas regiones. Ahora no hay ni siquiera ese, ese pequeño eh, escudo y es, están matando donde quieran líderes y dirigentes y no hay ni siquiera quien registre una denuncia porque hasta los medios de comunicación están cooptados, están, están eh, al servicio de esos intereses y no existe ni siquiera la posibilidad de poder mostrar lo que verdaderamente está sucediendo. Gracias. Pues, pues yo haría un comentario eh, corto respecto a que el... El poder político en Colombia y el control del el gobierno realmente no lo está ejerciendo el gobierno en varias regiones. Es, está comprobado ya. Eh, lo que pasa es que, para conectarlo con el tema anterior, detrás del líder social y sindical también asesinan el investigador, el comunicador social, el abogado, el investigador. Es decir. Para poder hacer una investigación y todo un pro, para poder llevar un, un caso documentado y, y estructurado, investigado, eh, eh, se necesita un equipo de trabajo y un tiempo y una cantidad de recursos. Pero en el camino eso lo pueden truncar de una manera muy fácil, ¿no? Y, y es, de esa misma manera es muy difícil poder demostrar lo que te estamos diciendo, pero sí, creo que tú debes saberlo, en, en Colombia, en muchas regiones, manda es el narcotráfico. El político que está... Porque si hay tres candidatos para las próximas elecciones, ahorita en octubre vamos a tener elecciones, ¿no? Y hay regiones donde el narcotráfico respalda a los tres o a los cuatro candidatos. Que el que quede, el, el cartel de esa región es el que va a mandar. Y punto. Y en Colombia también matan gobernadores y matan alcaldes. Porque el que se salga de esa línea y no se ajuste, pues también se muere. Entonces, hay, una, hay un poder compartido entre una clase política corrupta y, una, eh, y un, eh, unos carteles del narcotráfico que ya están inclusive influenciados por el, eso ya es no, de conocimiento mundial, el mismo cartel de Sinaloa que tiene control en una gran parte del pacífico entre el valle del Cauca y el Chocó entonces ahí hay una responsabilidad también muy grande de las muertes que cobra desde el punto de vista de la óptica social y todo eso pero desde otra mirada, desde la mirada común de la gente que ya también se ha perdido mucha sensibilidad es que más allá de ser un país que aumentó la producción de droga y, de, y, y con esto que muestran de que los cultivos se están controlando pero en la práctica pues lo dice lo mismo Estados Unidos lo está reconociendo porque le duele que le están llevando la plata eh, pero más allá de eso es como se está consumiendo también una gran parte de una generación colombiana que son estos adolescentes y estos jóvenes Ahorita mismo hay una disputa por si nuevamente se, se quita o se deja la dosis personal y esa es, un, es una disputa donde está el narcotráfico, allí también de por medio y otros sectores sociales que están peleando porque ya es ese descaro tan grande que hay eh, frente a, a que no se respeta ningún sitio para el consumo eh, ya está eh, quitándole la más mínima garantía para que estas nuevas generaciones por lo menos aspiren a, a no estar involucradas en eso. Y un, un, un último elemento es que eh, cambian las estructuras después de la desaparición de Pablo Escobar, manejan un perfil muy bajo y medio, los nuevos capos de la droga, eh, están no en los estratos altos sino muy mimetizados, muy, muy eh, escondidos entre las clases medias y utilizan otra nueva estructura que se llama el microtráfico, ...y desde esos pequeños grupos en las localidades, en los sectores populares... ...tienen unas grandes redes que operan y que dirigen... ...pero que son más difíciles de combatir y controlar... ...dentro de las cuales las mismas fuerzas armadas y, la, y, y, y militares están involucradas en, en eso... ...entonces donde está metida la clase política el gobierno... ...y donde están metidos involucrados los mismos que deben ejercer el control... ...para que eso no, no avance pues es muy difícil poder decir que Colombia dejará de ser un país que sigue en esa práctica y que va a seguir manteniendo una campaña de, de desprestigio a nivel mundial y una imagen que es la que hace que cuando lleguemos a un país como este nos miren de una forma y nos traten y nos requisen de una forma que vemos que no requisan a los demás. Cuando he entrado aquí, yo he oído a los tres, a los otros tres, darnos las gracias menos me las habéis dado a mí por haber venido a escuchar bueno, pues yo quiero decir que el que tiene que dar las gracias no sé los demás yo sí, tengo que daros las gracias porque me habéis hecho mucho bien habéis reflejado lo que sois estáis implicados totalmente en vuestro ambiente, en vuestra lucha, y eso es un ejemplo tremendo al menos para mí. O sea que, que tiene que darle gracias solo. Después, en cuanto a todo lo que habéis dicho, de la prensa, de la prensa, del Banco Santander, añadiría Banco Popular, en casi todo, el temor, el miedo, el miedo es general es mundial, es de cada persona. El miedo es el que usan todos los gobiernos y todo el mundo que quiere aprovecharse de la situación, es sembrar el miedo. Y eso es muy general. Todos lo tenemos. Todos en alguna medida hemos sido víctimas. Creo que vosotros os lleváis la palma en eso. Creo que con creces, con creces me parece. Al menos yo soy ya muy mayor y yo no he sufrido, ni he tenido, he sido despedido también por la lucha sindical, pero no me puedo comparar a la situación que habéis vivido, que estáis viviendo y que por la edad que veo vais a seguir todavía luchando más. O sea, en ese sentido, gracias. yo muchísimas, muchísimas gracias por haber venido...